colegio de abogados de la República Dominicana no tiene no tiene nombre. ¿Cuántas cosas han estado pasando? Miren, yo yo tuve la suerte que cuando Diego García, voy a hablar de Diego García más adelante por un contrato este, leonino que hizo con, con el colegio de abogados, pero antes de, cuando yo estaba, eh, eh, cuando él estaba como presidente, su primera presidencia del colegio de abogados, él me seleccionó junto a otros abogados para que fuera en calidad de observador a nombre del Colegio de Abogados a Costa Rica a ver el juicio y rendir un informe de cómo había ocurrido, había, se había desenvuelto el juicio. Del de, de juicio de la República Dominicana contra narcisazos o narcisazo contra la República Dominicana por el asunto de la desaparición y que nunca se aclaró eso. Eh, y Dentro del programa que llevamos a Costa Rica estaba una visita al Colegio de Abogados de Costa Rica y yo quedé impresionado, porque en definitiva el Colegio de Abogados de Costa Rica, ayer ya tiene una extensión, imagínate cuatro o cinco veces la extensión que tiene ahora mismo la universidad, eh, más grande que la universidad nordestana. Va a tener por lo menos dos universidades nordestanas. La de la UAD eran como cinco, porque es más pequeña, ¿no? Y ellos Pero tienen. Todo territorio. Sí, sí, ter territorio. Ellos tienen tres edificaciones de tres y cuatro plantas en el sitio. Tienen cancha de fútbol. Tienen cancha de atletismo. Tienen cancha de basquetbol. Tienen estadio de béisbol. Tienen áreas verdes. Tienen área de pitney. El colegio de abogados. El colegio de abogados y tiene lugares para que los abogados eh, se bañen, eh, tengan un sitio como una especie de locker donde tú puedes tener tu ropa y tú te la cambias ahí mismo, o sea, es, es tu casa, es tu segunda casa increíble eso fue, para mí eso fue bueno, tienen salón de reuniones, tienen salones para hacer conferencias y, oye, yo en, me quedé impresionado entonces cuando tú ves la entelequia que nosotros tenemos aquí, que tiene desde el 91 ¿no? No mentira, la ley 91 de 1900, creo que es 83. Desde el 83 para acá, ¿son cuántos? 40 años. Estamos hablando... 33, no 36. 36 años, estamos hablando, estamos hablando de una institución con 36 años que no ha echado hacia adelante, que todo el mundo la ha robado, que ha sido que ha sido víctima de todo asaltante de camino que, se, que quiere ser presidente del Colegio de Abogados. Solo los primera, las primeras eh, eh, eh, eh, directivas, con Fernando Hernández Díaz, que en paz descanse, a la cabeza, pudo hacer algo. Pero mira, el Colegio de Abogados tenía tierra para hacer su, su club. Eso desapareció, no, eso no se sabe dónde está. Al Colegio de Abogados, en época de babado, les regalaron una una, una eh, rotativa, o sea, la rotativa que es una máquina que, que cubre todo este salón completo, que es, es la que realiza todo el proceso de impresión a full color en offset. Se la regalaron. No sé de qué, qué país fue que se la regaló. Bueno, la cuestión es que les regalaron eso y eso, eso se lo robaron. Eso debe estar ahí en manos de alguna de esas editoriales que hay en la capital. Óyeme, una rotativa le robaron a la... Al, yo recuerdo que la, la, no, no tenían dónde poner y la pusieron en la entrada y ocupaba medio edificio. Y de y un momento a otro de, de, dejó de verse. Sí. Miren, yo creo que el, el problema de los gremios ha estado en, en, en contaminarse de, de, de la política partidista. Por ejemplo, el PLD le gustaba mucho eso. El PLD infiltraba a su gente en todas partes, en el colegio médico, en el ADP, eh, eh, en el colegio de abogados, que es el caso, en todos los gremios. Y yo no sé qué buscan los partidos. Bueno, uno lo sabe, es para que no te hagan presión. Eh, por ejemplo, es el caso ahora de Xiomara Guantes. Que todo el mundo sabe, es eh, la presidenta de ADP, que es un gremio muy fuerte de, de, del sector magisterial, pero que todo el mundo sabe que tiene tendencia eh, favoritismo eh, al PRM. ¿Qué pasa? Normalmente sus acusaciones no van, a ir, no, no van a ser tan ácidas, tan agrias, y por eso es que los partidos normalmente buscan infil, infiltrar a su gente en este tipo de gremio. Ojo, no estoy diciendo que Xiomara lo vaya a hacer o que no lo vaya a hacer, pero... Todo el mundo sabe qué es lo que buscan los partidos: colocar sus gentes, sus piezas en los diferentes gremios. Y es donde yo creo que tenemos que romper. El Colegio de Abogados en los últimos años se ha visto terrible, lamentablemente contaminado por la política. De hecho, el lío aquí desde de las elecciones, si fueron o no fueron, y, y realmente estamos ahora mismo a Céfalo Surún, que ahora hizo un pacto, firmó un pacto de paz con el PRM. Eh, no sé qué es lo que está buscando, porque ¿por qué? Pero... Yo pero, que ¿Por qué no tiene que firmar eh, un acuerdo con un partido político? ¿Qué tiene que ver un partido político con el Colegio de Abogados? Pero todo eso es nulo porque Surún ni siquiera presidente del Colegio de Abogados es porque ya su tiempo pasó y no se hicieron las elecciones. El hecho de que no se hayan hecho las elecciones, eso deb él debió haber abandonado. Claro, eso. Claro, claro. Y por interés económico. ¿Tú sabes lo que hizo Surún con Diego García? Que lamento mucho que Diego, que es mi amigo, a quien yo le tengo muchísimo cariño y lo conozco de hace muchos años, se prestara para esa vagabundería, porque no se puede decir otra cosa. Diego García hizo un contrato con el Colegio de Abogados eh, a, eh, para, eh, a partir de enero de este año, un contrato de asesoría por 200 mil pesos mensuales. Pero el contrato, yo lo leí, lo publicaron en Facebook, el contrato no dice... Qué cosa va a asesorar Diego García. Diego García es abogado. Yo no sé cuál es su especialidad, si es derecho civil, laboral, penal, no sé. La cuestión es que Diego García es abogado, pero la directiva en pleno del Colegio de Abogados es abogado. Entonces, ¿para qué necesita el Colegio de Abogados un asesor en derecho cuando tiene todos los abogados del país están con el colegio, porque están obligados a pertenecer al claro. colegio? Entonces, Oye, eso es un latrocinio. Tres años, 200 mil pesos mensuales. Y el contrato carece de objeto porque no dice cuál es, cuál, es el, cuál es el objeto de la asesoría. ¿Qué es lo que va a asesorar? ¿En qué área? ¿Qué cosa es lo que va a asesorar qué? Así es. Miren, los gremios, eh, desde el punto de vista que yo lo veo, son el real contrapeso... A, al Poder Ejecutivo sí. e incluso al Poder Legislativo son de y presión. también al Poder de Justicia, porque son exactamente grupos de presión. ¿Qué resulta? Eh, como todo el mundo sabe, el Poder Ejecutivo ahora mismo eh, está, tiene mayoría en el Congreso. Uh -huh. Si no existen estos gremios como grupo de presión, lamentablemente la mayoría de cosas pasan y nadie las sabe Nadie las reclama, nadie protesta porque son mayoría. Entonces, por eso es que ustedes ven que los partidos políticos, especialmente el PLD, que fue especialista en esto, buscan infiltrar su gente dentro de estos gremios y a veces incluso buscan hasta quitarle credibilidad, desacreditarlo. ¿Con qué objetivo? Que cuando eh, eh, suceda alguna, o surja alguna protesta, este gremio no tenga credibilidad y, y lamentablemente no recibe el apoyo de la sociedad. Yo entiendo que El Colegio de Abogados debe abocarse a una reforma eh, real y tratar de impedir los tentáculos políticos, tanto del PLD, tanto del PRM, del Partido Reformista, del PRD, de la Fuerza del Pueblo, evitar de cierto modo, porque sabemos que todo el mundo tiene algún, alguna parte eh, partidista, lamentablemente, pero tratar de sanear esa, esa, ese, este gremio, para que pueda funcionar de manera correcta. Por eso ustedes ven que está, de, ahora mismo está descalabrado. Por eso ustedes ven que está descalabrado ahora mismo el, el Colegio de Abogados. Sí, pero el Colegio de Abogados recibía en el gobierno de, de Daniel unos 4 millones mensuales por, por concepto de impuestos que pagan los abogados sí. de todas las, re, la, las actividades que hacemos. Y entonces ese dinero se recupera a través de la Dirección General de impuesto interno. O sea, para el Colegio de Abogados, 4 millones de pesos. Correcto. Entonces... Que, pero, no, no fíjate, una bicoca pero fíjate tú que, que, que debería manejarse de manera más pulcra, eh, lamentablemente ah. la política lo ha permeado todo en nuestro país y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar que estos gremios que sirven de presión que son la real presión a, a los poderes eh, tanto ejecutivo como legislativo, eh, puedan funcionar de manera independiente, sin la influencia de ningún partido político. Mientras no se consiga esto, lamentablemente no vamos para, para ningún lado, porque todo va a estar permeado y, y corrompido por los tentáculos eh, de la política oscura de la República Mira, Dominicana. Mira, tengo aquí el contrato entre el Colegio de Abogados de la República Dominicana y Diego García, Diego José Arquímedes García, oye lo que dice el párrafo 1 del contrato, un contrato muy mal hecho, un notario pésimo, malísimo, dice, en, primero, en virtud del presente contrato, el contratista se obliga a prestar los servicios de como asesoría, ya, eso es todo lo que dice. O sea, no aclara qué tipo de asesoría, hasta dónde puede llegar esa asesoría, eh, cuál es la obligación básica exactamente clara y definida del, contra, del contratante. Eh, eh, párrafo. Queda entendido que el contratista se obliga a desempeñar dicho servicio con honestidad, dedicación y esmero, siempre actuando en defensa de los legítimos intereses de la entidad, el CAR. El el, el segundo, el CAR se obliga, el CAR es el colegio de abogados, se obliga a pagar mensualmente a favor del contratista la suma de 200 mil pesos eh, por las labores precedentemente descritas. Se obliga a pagar mensualmente 200 mil pesos por eso. Tercero, queda entendido que el contratista podría presentar, podría presentar su asesoría tanto por escrito o verbal... Y reconoce que el presente contrato no tendrá derecho a prestación laboral alguna. Es decir, terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes. Y luego habla del tiempo que es tres años. Es increíble. Eso es, un, eso es un robo que no se puede permitir. Eso no se puede permitir. El Colegio de Abogados tiene que sacudirse de esa modorra que le han impuesto los partidos políticos. Diego García es un PLDista, miembro del PLD, que fue dos veces presidente del partido del, del colegio de abogados apoyado por el PLD, pues, pero no se puede llegar a tanto. Eso es increíble. Y es, y es una pena, es una pena. Así que la recomendación nuestra es esa. Eh, miren, ojalá que de ahora en adelante nosotros como sociedad comencemos a ver la República Dominicana de manera diferente y comencemos a encajar ciertamente estos años eh, consecutivos que duró el PLD. Muchas cosas se dañaron, Muchas cosas se dañaron porque cuando una persona dura eh, o con un partido dura tantos años engrampado en, en, en el poder, comienza a olvidar todo y comienza a ver eh, las cosas desde el punto de vista de, de, de, de la cúspide. Solamente miran hacia allá, eh, olvidándose de, de las bases. Y entonces la República Dominicana entiendo que tiene que comenzar a defender sus gremios, ojo, eh, es el caso del de ADP, eso hay que defenderlo, el Colegio Médico Dominicano, eso hay que defenderlo, el Colegio de Abogados, eso hay que defenderlo, porque son los grupos de presión que hacen el equilibrio a la democracia en nuestro país. Olvídense de la democracia, de la supuesta democracia que existe en la Cámara de Diputados y Senadores. Eso solamente lo denuncia la oposición. Por ejemplo, eh, lo denunciaba Farid Raful, que decía que no podíamos tener un... un eh, un país donde el Poder Ejecutivo tuviera mayoría en, en el Congreso. Eso es una quimera, olvídense de eso. Eso no es verdad. Eh, ahora, igual, es, eh, el PRM es mayoría y van a ser, y yo estoy de acuerdo con eso, a mí, yo tengo que ser sincero, yo prefiero, y lo dije antes, de que un partido tenga mayoría en el Congreso, porque así... Puede gobernar y puede ejecutar todo sin, sin tanto tropiezo. Ahora bien, sí, pero se pueden hacer esas cosas que están pasando. Sí, ahí. lo único que sí, pero que cada legislador lo, lo eligen de manera eh, individual. personal, individual. Por ejemplo, cada vez que haya lo que un legislador entienda que no es correcto, puede alzar su voz y tiene cuatro años seguro. No lo van a cancelar. Por ejemplo, nuestros diputados de aquí pudieron hacer su voz con relación a eso y decir, yo no estoy de acuerdo y no voy a votar. O, o no te voy a votar en contra, por lo menos no te voy a votar. Eh, me quedo y no voto con relación a esto. Porque eh, no es bueno en este, que se utilice la ley para modificarse cada vez que se quiere adecuar a una, a una circunstancia de manera específica. Pero sí, defender los gremios, defender el ADP al Colegio Médico, al Colegio de Abogados, a todos los gremios que existen en la República Dominicana, porque son los grupos de presión, incluyendo al Falpo. Incluyendo al Falpo, que luego eh, de los 100 días tiene que comenzar a, a exigir, eh, no de forma violenta, atención por favor Falpo, no de forma violenta, ustedes son un grupo de presión, pero creo que la violencia también tenemos que ir apartando del sistema eh, democrático de la República Dominicana. Pero en sí... Y con esto concluyo, defender a nuestros gremios porque son los que sirven de contrapeso a, a, al, al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Así mismo es. Bueno, vámonos a los whatsapp, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Bien. La pregunta del día, vamos a recordarlo. ¿Qué te parece? Aramba. Sí. Bien, ¿Eh? sí. adelante. Pónganla la pregunta del día, de La pregunta es medio capciosa. <ríe> ¿Su factura eléctrica ha sufrido aumento o conoce de alguien que el saldo tenga un incremento en tiempo?